Hay que, hay que desdramatizar el suspenso, sobre todo el, el, el primer suspenso que suele llegar en, la, en, la, en la, primera, la primera evaluación. Desdramatizar el suspenso. Buscar las razones. No, no, casi siempre no es una única razón el, el suspenso. Se, se debe a falta de estudio, se debe a un mal hábito de estudio, se debe a que no dedica el tiempo suficiente, a que no se entera... Entonces, hay que buscar las causas, siempre. ¿Eh? La, la, el, el drama de los padres cuando, llega, cuando ha ido, por ejemplo, bien en toda la etapa de primaria y llega a secundaria y, y empieza a suspender. Eh, casi siempre se nos viene como padres el, el mundo encima. Entonces, es, es fundamental buscar las causas. Y hablar con el tutor, hablar con la tutora, con... El, y si es con el departamento de orientación, con, con el profesor implicado, que seguramente le, le dará pautas para corregir ese, ese suceso